Y a transferir los videos de su iPhone a la computadora Lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla Pero para este ejemplo vamos a utilizar este video que tenemos Acá en el teléfono, en el iPhone En donde bueno, nosotros aparecemos y hacemos un pequeño truco de magia Entonces este video lo vamos a copiar a la computadora Así que sin más Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa Llamado TinoShare iCareFone El cual estará en la descripción del video Lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia Y luego vamos a ejecutar este programa como administrador una vez ejecutado el programa vamos a conectar nuestro iPhone a la computadora mediante el cable USB como pueden observar en el lado derecho tenemos un apartado directamente para las fotografías y para gestionar cierta información con iTunes ¿ok? también tenemos información del dispositivo el almacenamiento, etcétera. y en el lado izquierdo tenemos algunas opciones, pero la opción que nos interesa es el apartado de gestión le damos aquí, le damos clic en gestión lo importante que hay que destacar es que en el lado izquierdo tenemos que verificar que efectivamente tenemos seleccionada la sección que dice fotografías y aquí nos va a aparecer las fotografías de la galería, pero no solo las fotos, sino también los videos que tenemos almacenados en la galería, ya sería cuestión de seleccionar los elementos que queremos copiar podemos copiar una o varias fotografías o uno o varios vídeos o toda la información pero tenemos que seleccionar esa información ahora para este ejemplo bajamos un poco y aquí vamos a encontrar el video que tenemos en el iphone que queremos copiar y transferir a la computadora luego de seleccionar los elementos simplemente le damos clic a la opción de exportar y como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones si es una fotografía podemos copiar en un formato determinado podemos copiar un formato determinado en lee fotos incluso también los videos. ok pero vamos a dejar esto así ya eso es un tema personal yo les recomiendo que acá en el tema de la carpeta coloquen una carpeta predeterminada para para que ustedes puedan localizar de una manera más fácil y más sencilla Pues los archivos que ustedes vayan a copiar del iPhone a la computadora Que para este ejemplo, ok, vamos a seleccionar la carpeta del escritorio Para que toda la información se copie allí Y yo les recomiendo también marcar esta casilla para que no les vuelva a aparecer este mensaje Ahora le damos en siguiente y esperamos a que en este caso se copie y se transfiera los archivos, en este caso el video seleccionado, ya luego de finalizar simplemente le damos aquí a la opción de ok, podemos cerrar el programa y ya sería cuestión de abrir la carpeta y verificar que los archivos se han copiado con éxito, aquí la tenemos la ejecutamos, aquí vamos a tener como se pueden dar cuenta los elementos, igual podemos verificar la información, yo voy a colocar en este caso los archivos en este tamaño y vamos a intentar abrir el archivo para verificar de que se reproduce sin ningún inconveniente y para verificar que efectivamente se mantiene la calidad y se trata del mismo video, yo en este caso utilizo el reproductor que viene por defecto eh, con Windows, que es el Windows Media Player pero ustedes pueden utilizar cualquier otro reproductor, y ahí como se pueden dar cuenta, estamos nosotros haciendo el truco de magia. Así que pues nada, espero que les haya gustado, recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video, recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish, y nos vemos en una próxima ocasión. Eso sí, recuerda que si te ha gustado este video y te ha servido, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta y tu suscripción. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.